Y un momento, y ahora los pancadas. Y empezar sin miedo, ¿eh? ¿Hacemos una desmarcha, chicos? otros colegas más, que trae el orden de desahucio lista para ejecutar, el cielo se hace aún más negro, las 9 y 20 son ya... Sea posible que ahora tengamos que financiar entre todos a estos pueblos un préstamo les darán o no piensan devolverlo. Volviéndonos a estafar, es a los bancos y cajas a los que hay que desahuciar por disponer de sus inmuebles para el alquiler social. Las alumbra